¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, sé que los he tenido abandonado. Me encuentro acá en San Pablo, voy a ir a mi país Bolivia a visitar a mi familia Antes de comenzar este video, pues no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal Y obviamente de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí Aquí les voy a mostrar todos los pasos que estoy siguiendo para poder ir a Bolivia Que hay que cumplir, así que acompáñenme ¿cómo están? Sé que los he tenido abandonado así que hoy estoy acá en San Paulo porque estoy de ida a visitar a mi familia en mi país Bolivia y les quiero mostrar un poco de lo que están pidiendo para poder viajar a, a Bolivia. Así que ahorita son las 2 de la tarde, estoy yendo a hacerme el test del el PCR para el COVID porque sin ese test no te dejan viajar, es uno de los requisitos primordiales y ese test me lo van a entregar creo que hoy en la noche o quizás mañana, tienen que ser dentro de las 72 horas antes del embarque porque ese documento lo vas a presentar antes del embarque, ¿no? entonces no lo hagan eh, si tu viaje por ejemplo es viernes y te lo haces lunes eh, no, no va a valer, así que tienes que hacerlo dentro de las 72 horas, ese es el primero de los requisitos entonces mi gente me encuentro aquí y eh, aquí están haciendo por o sea por die through die through no sé cómo se pronuncia eh, voy a hacerme el test porque si no con eso, sin eso no puedo viajar así que ya les voy a mostrar un poco una hora después eso. ahora las ¡Ay! mira aquí para mí Isso é chato, hein? Dá licença hum. Agora eu vou no outro <risos> Ai meu Você um mosquitinho? Não, é um mosquito não <risos> Pronto ya fue ya ay dos horas después hola mi gente entonces como vieron en el video pues fui a hacerme la prueba el rt pcr para el covid y me van a preguntar david por qué te hiciste estás con covid o algo no esto lo hice porque estoy de ida a Bolivia a mi país entonces para las personas esto es una información importante para las personas que quieren que están viviendo en Brasil y quieren ir a Bolivia o a cualquier otro país, eh, viajes internacionales, pues necesitan hacerse este examen, el RTPCR. ¿ya? Aquí en Brasil eh, cuesta, eh, a mí me hicieron un descuento porque estaba viajando, eh, 315 reales quedaron. No sé cuánto será en, en dólar o en boliviano, pero eso es lo que vale aquí. Puede ser que en diferentes ciudades o estados de Brasil, pues va a variar el precio. Como ustedes vieron, eh, te toman muestra tanto de las dos fosas nasales como también eh, en la cavidad oral. Esta prueba yo me la hice hoy, el día sábado, que es 10, y mañana sale el resultado el día domingo. Hay otros laboratorios que tú te haces la prueba y sale de aquí 3 a 4 días. Entonces tú tienes que ver cuál es el que mejor te conviene. Bueno, la verdad es que ninguno te va a convenir porque tiene que ser lo más próximo a tu viaje. Dentro de las 72 horas antes del preembarque Por eso yo no me lo hice ayer No me lo hice el lunes Porque si no, no iba a tener validez Entonces tiene que estar dentro de las 72 horas Y este laboratorio fue el que encontré El que me entrega el examen rápido, ¿no? En un día entonces eso es lo bueno y trabajan de lunes a lunes y feriados también acá en San Pablo. Eso ayuda muchísimo porque yo fui a otros laboratorios, cobran un poco menos, pero como les digo tardaba 3 a 4 días y mi vuelo es este lunes, así que no podía esperar ese, todo ese tiempo. Porque si no, no me iban a dejar viajar. Entonces, para los que quieran salir de Brasil para hacer a, eh, viajes internacionales, ya sea Bolivia a otros países, pues tienen que hacerse el RTPCR. No les aceptan el examen de COVID que es rápido, que, ese, que ustedes compran en la farmacia o le hacen en la farmacia. Ese no sirve. No sirve tampoco eh, el, el examen que es para saber si tú tuviste... Y ya creaste anticuerpos, ese tampoco sirve, pues solo sirve el RT-PCR. porque ese examen les va a decir si ustedes están con COVID o no están, y por eso tiene un, un, una tiene una fecha ya de vencimiento, dura tres días, por eso piden dentro de las 72 horas antes del preembarque, Así que ya saben, también para entrar a Brasil les piden ese laboratorio, ya va a depender de dónde lo hagan. Ahora, otra duda que quizás ustedes también tengan, ¿es incómodo? El de la garganta no es tan incómodo, la verdad, pero el de las fosas nasales sí, es, es un examen no algo placentero pero se necesita hacer porque si quieres viajar obviamente yo estoy yendo a ver a mi familia a mi papá especialmente que ha estado un poco delicado de salud y necesito estar con él así que por eso ¿No? Entonces, vean ustedes bien cómo van a hacer. Eso es lo que se necesita para viajar a Bolivia. Y para entrar, lo mismo. Te van a pedir eso y tienes un descuento, obviamente, si, te lo, eh, si tú vas a viajar. Si te lo haces solamente por querer saber, pues no tiene descuento y vale 350, en cada, eh, 350 reales. Y si vas a viajar, 315, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería mostrarles en este video para las personas que quizás quieran venir o salir de Brasil, pues ya saben que tienen que hacerse el RT-PCR, no prueba rápida de COVID, no, no les van a aceptar y van a perder plata y van a gastar, así que espero que les haya gustado mucho, hayan visto un poco de mi, de mi cara sufriendo con, con el examen, así que muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video que yo aquí estoy para, informar, para informarles cualquier cosa, chao chao.